Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, os presento Google Chromecast Es un dispositivo que sirve para enviar vídeos, imágenes incluso música a vuestra televisión por ejemplo, desde cualquier dispositivo, ya sea un móvil, ya sea un ordenador o vuestra tablet lo cual es bastante interesante y lo que os voy a mostrar hoy es su fácil instalación, configuración y uso. Además, os enseñaré diferentes aplicaciones bastante útiles para usar desde vuestro móvil y compartir contenido a este sencillo dispositivo. Así que empecemos. Bueno, como veis aquí, lo que lleva nuestra caja de Google Chromecast es un cable mini usb vale es el mismo eh, cable que usamos para nuestros teléfonos y luego tenemos este conector de corriente que bueno pues es donde conectamos el cable mini usb todo bastante sencillo como como estáis viendo y luego pues ya viene lo que es el, el apartito, vale que por un lado tiene la salida hdmi algo que tenéis que tener en cuenta es que google Chromecast eh, no tiene alimentación por sí solo entonces tenéis que usar esta fuente de energía eh, este conector y dejarlo siempre enchufado. Si lo desenchufáis en algún momento, pues no podréis compartir contenido a vuestra televisión a través de Google Chromecast. Vale, si nos fijamos aquí atrás, eh, como os he explicado antes, eh, tenemos la toma de mini USB donde conectaremos a la electricidad. Esto va a ir a la corriente. Y también vemos por aquí que tenemos un botoncito. Este botoncito, si lo dejamos pulsado un buen rato, conseguiremos resetear el aparato. Por si yo que sé, lo queréis conectar a otra wifi o habéis cambiado el nombre de la wifi, entonces el aparatito no consigue encontrar eh, cómo conectarse. A la hora de la instalación, por primera vez, no os tenéis que preocupar de este tipo de botón. Vamos a proceder a lo que es eh, conectar eh, nuestro dispositivo a la electricidad. Entonces, pues bueno, simplemente lo metemos. Como veis, pues bueno, ya se, ya se ha encendido. Bueno, aquí estamos viendo lo que es eh, la parte trasera de la televisión. Y como veis, pues tenemos ahí diferentes entradas hd HDMI, que son estas tres que tenemos de aquí. Entonces tenemos que coger nuestro aparatito y conectarlo a una de ellas. Da igual el número. Pues ya lo tendríamos conectado atrás. Pues vamos a encender la televisión. Procedemos a encender nuestra televisión. Y los vamos a ir a Input. A donde están las salidas. Como veis, pues bueno, una de nuestras salidas es Google Chromecast. HDMI 1. Y si vemos en nuestro, en nuestro mando, pues el botón que tenemos aquí es Input. En algunos mandos eh, la tecla es Source y seleccionamos Chromecast. Está cargando Google Chromecast y aquí nos sale la pantalla de bienvenida para poder configurar Google Chromecast y lo que dice aquí es que descargues la aplicación de Google Home así que vamos a la Play Store y nos descargamos la aplicación Google Home Abrimos la aplicación y le damos a este más que tenemos aquí y entonces le damos a configurar dispositivo le damos a dispositivo nuevo seleccionamos una casa si no la tenemos o le damos a añadir casa. Yo como ya tengo un dispositivo configurado, pues ya lo tengo en casa. Le damos a siguiente y le decimos activar configura, eh, configuración Wi-Fi. Conexión Wi-Fi en el caso de que no estemos conectados a la Wi-Fi de, nuestro, de nuestra casa. Y ahora también vamos a activar el Bluetooth. Vamos a darle a activar, permitir. Estamos conectados a la Wi-Fi y está buscando los dispositivos. Va a intentar buscar el Google Chromecast. Como veis ahí pone buscando dispositivos. Dice, se ha detectado un Google Chromecast. Aquí tienes la opción de configurar un dispositivo eh, diferente, ¿vale? Pero... Eh, lo que queremos es configurar nuestro Google Chromecast y ahí vemos como una especie de codiguito ese código ¿vale? tiene que corresponder a este de aquí porque si no estamos configurando el Chromecast de, del vecino que bueno, eso no, no es posible porque una vez que ya está eh, configurado no, no se puede volver a reconfigurar a no ser que lo resetees manualmente vamos a darle así, ahí queremos configurarlo ahí pone estableciendo conexión con Chromecast y aquí pone eh, un código, entonces bueno, digamos que una vez que adquiere la conexión eh, va a comprobar si ese código corresponde al que sale eh, en la televisión H5K5, como vemos pues si sí coincide vemos aquí el mensaje de aparece el código en la televisión y le decimos a que sí ayúdanos a mejorar esto bueno ayúdanos a mejorar Google Chromecast, esto está en, en cada uno, yo le voy a decir que no por este momento ¿Dónde aparece este dispositivo? Bueno, pues yo lo voy a poner en el salón. Siguiente. Vamos a decir eh, que conexión red wifi. Le vamos a dar siguiente. Y luego una cosa importante. Eh, si, pues, si apagáis la red wifi, vuestro dispositivo ya no va a poder ser accesible. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que solo podéis compartir contenido si estás en la misma red wifi. Si, por ejemplo, tú estás en Valencia y la televisión está en Madrid, pues eh, no vas a poder compartir contenido desde tu móvil. Tiene que estar en la misma red. Como veis, pues bueno, Google Comcast utiliza tu cuenta Google para personalizar... Vale, bueno, yo en principio le voy a decir que ahora no Algunas recomendaciones que no, en principio, pues a mí ahora mismo no me interesan Le voy a dar a siguiente Tenemos aquí asistente de Google Que, bueno, yo le voy a dar a no gracias Ya que no quiero todo ese tipo de cosas Dice casi hemos acabado Aquí encontrarás un resumen de lo que has configurado El dispositivo del salón y la wifi Vamos a continuar Y como vemos aquí ya tenemos configuración completada Le vamos a continuar Ya nos sale en el salón Pues nuestro dispositivo Y bueno, si vemos en nuestra televisión, pues... Estamos viendo las imágenes de Google. Este, pues bueno, es un fondo de pantalla que se puede configurar, pero no os lo voy a enseñar aquí. Y lo que nos interesa ahora mismo es compartir desde nuestro móvil a la televisión. Vamos a abrir una aplicación típica, por ejemplo, la aplicación de YouTube. ¿Y cómo sabemos que la aplicación es compatible con Chromecast? Pues bueno... Primero, como he dicho, tu dispositivo en el que vas a compartir tiene que estar conectado a la misma Wi-Fi que el aparato. Veréis aquí un icono. Este icono es una especie de ventanita con una red WiFi. Eso significa que la aplicación es compatible con Chromecast y que puede compartir contenido. Entonces, si le damos a compartir, vamos a seleccionar el dispositivo con el que queremos compartir en este caso el que hemos configurado es el salón entonces como veis allí pues youtube ya se ha conectado pero ahora mismo todavía no hemos compartido nada así que nada vamos a seleccionar un vídeo en este caso pues vamos a seleccionar este por ejemplo Vale. y puedes añadir a la cola, es decir, añadir varios vídeos para que se reproduzcan uno detrás de otro o le puedes dar directamente a reproducir. Y como veis, pues ahí tendríamos el vídeo reproduciéndose. Podemos bajar el vídeo arrastrando y podemos o añadir otro a la cola para que se reproduzca después de que termine este. O darle directamente otra vez a reproducir. ¿Cómo paramos de compartir? Pues bueno, vamos aquí arriba al iconito de la ventana. Como veis ahora mismo está en negro. Eso significa que está compartiendo. Y le damos y vemos que podemos bueno, controlar el volumen desde el móvil, aunque también lo podemos hacer desde el mando, y le damos a desconectar. De esta manera volveríamos otra vez a la home de Chromecast. Ahora lo que os voy a enseñar es cómo compartir desde otra aplicación, por ejemplo Netflix, para que así vayáis cogiendo el truco. Pues voy a abrirme Netflix y, por ejemplo, pues voy a seleccionar esta que pone aquí, le voy a dar a reproducir y como vemos otra vez aquí cuando le vamos a reproducir el vídeo tenemos el iconito de compartir así que le vamos a dar a compartir en el salón vemos ahí que se nos carga Netflix lo bueno de esto es que al tener la aplicación en el móvil pues tenemos lo que estamos viendo en la televisión lo podemos echar más para adelante podemos pararlo, podemos echar, podemos darle al stop desde nuestro propio dispositivo Podéis cambiar, podéis poner los subtítulos, cambiarlo al inglés, a español sin, que, sin tener que usar el mando. Eso es lo bueno del Chromecast, que tu mando es tu propio móvil. Ahora os voy a enseñar una aplicación para tener la TDT española en vuestro móvil. Esta aplicación se llama TD Channels, no va a estar en, en la App Store de Google, así que lo que vamos a hacer es ir a TD Channels, buscándolo en Google, de barra android y aquí abajo, bueno, os, la, os pone como es y tal y aquí vamos a descargar una versión le damos a descargar vale, y lo podéis instalar en el móvil vale, para poder instalar aplicaciones eh, desconocidas, por decirlo de alguna manera Vamos a irnos a ajustes, en mi caso, bueno, yo tengo MIUI 1105, lo veis ahí arriba, en sobre el teléfono, ¿vale? Vamos a ir a contraseña y seguridad, luego vamos a irnos a privacidad y aquí vamos a buscar acceso especial de aplicaciones y, busca y le damos a instalar aplicaciones desconocidas. Entonces, bueno, nos van a salir varias fuentes y yo me suelo descargar las aplicaciones o suelo acceder desde Google Chrome. Y le damos a autorizar descargas de esta fuente. Si nos vamos a TD Channels, descargamos la APK y la instalamos. Si tenéis algún problema con la instalación, simplemente me ponéis en los comentarios eh, qué problema os ha surgido o qué dudas tenéis y yo os lo resolveré. Entonces, vamos aquí, le damos a TD Channels, ¿vale? Ya lo tenemos instalado. Y van a salir todos los canales Como veis aparece un montonazo de canales de España Entonces bueno, pues vamos a darle por ejemplo a la 1 Vamos a darle a emisión 1 por ejemplo Además te sale la guía de televisión lo cual es bastante útil Y bueno, ahora mismo lo estaremos viendo en el móvil Pero como hemos visto, cuando sale el icono Le doy aquí un poquito de clic para que aparezca Cuando sale el icono de la ventanita es que lo podemos compartir Lo vamos a compartir en el salón Y como veis aquí ya estaríamos viendo la televisión en directo. Como veis pues ahora mismo la terminal de Barajas está siendo afectada y bueno este vídeo es para mi tía que bueno, se tiene que volver a México y no puede debido a que su terminal está cerrada pues nada, le damos otra vez a detener envío le voy a dar atrás y os voy a enseñar la siguiente aplicación ¿Qué pasa si eh, yo quiero compartir un vídeo, no es de Youtube, que tampoco es de de Netflix, pero eh, quiero ver ese vídeo. ¿Cómo lo podría hacer? La aplicación que os voy a enseñar ahora se llama Web VideoCast. Cast. Ya la tengo instalada. Vamos a darle a abrir. Y aquí vemos el iconito de, de la ventana. Y luego tenemos aquí un buscador. En este buscador vamos a poner el enlace donde está situado el vídeo. Por ejemplo, eh, si yo me voy a YouTube y me copio el enlace, esto lo podemos hacer con cualquier página que tenga un vídeo y nos metemos en la página de webcast, aquí en el explorador vamos a quitar este anuncio vamos a pegar el enlace, vamos a darle a enter y como vemos ahí, nos abre la página le vamos a darle a conectar a la televisión vamos a darle a salón e intenta buscar el vídeo ahora mismo, pues bueno, lo está reproduciendo aún así, aquí si le damos al icono del play aparecen diferentes recursos estos son todos los vídeos que ha detectado en la web si nosotros buscamos una, una web y no sabemos cuál es el vídeo o no sale el vídeo correcto vamos a darle a este play de aquí y aquí nos saldrá toda la lista de recursos seleccionaremos uno por uno hasta que encontremos el que nos interesa de esta manera pues podremos reproducir el vídeo en nuestra televisión y ahora os voy a enseñar cómo compartir archivos web videocast Esta aplicación que os acabo de enseñar para compartir cualquier vídeo en vuestra televisión Entonces, vamos a ir a el menú y vamos a ver archivos del teléfono Yo voy a poner, por ejemplo, un vídeo de estos que tengo voy por aquí, de la nieve, por ejemplo Lo voy a seleccionar y le voy a dar a conectar Y vamos a compartir en el salón Y como veis allí, el vídeo pues está reproduciendo ahí estamos pues bajando con los trineos en la nieve podéis eh, compartir vídeo, podéis compartir imágenes y te podéis también compartir eh, audios ahora lo que os voy a enseñar es cómo compartir desde vuestro ordenador o portátil desde un navegador, vamos a seleccionar yo que sé, cualquier vídeo, este mismo y como veis en, como eh, ya estamos en la misma wifi que el Chromecast ya nos aparece el iconito de compartir. O sea, le vamos a seleccionar, compartir y vemos que ahí arriba nos sale las fuentes. Y vamos a seleccionar el salón. Entonces como veis no tenéis que instalar ninguna extensión ni nada de eso. Sino simplemente el Google Chrome pues, ya lo tiene disponible. Y como veis ahí pues ya tenemos el vídeo. ¿cómo tener este icono siempre ahí? pues bueno, si le damos aquí a los tres puntitos tenemos la opción de enviar nos aparecería este icono si lo queremos anclar aquí lo que tenemos que hacer es darle botón derecho y vamos a poner mostrar siempre el icono entonces aunque abandonemos esta página veremos que el icono sigue apareciendo y siempre que en el vídeo en el que queréis reproducirlo, aparezca en la ventanita con las líneas, es que lo podéis reproducir en vuestro dispositivo de croncas. Como veis, es bastante sencillo de usar. Si tenéis alguna duda de cómo, de cómo compartir cualquier vídeo o aplicación, preguntadmelo en vuestros comentarios y os responderé. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya sido bastante útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!